Bienvenidos a un nuevo programa de Naturalmente Pod. Hoy me gustaría saludar a algunos oyentes, los cuales me animan muchísimo a seguir con esta labor y de los que obtengo críticas muy constructivas. En concreto a Senem, que ha demostrado ser una seguridad fiel y que además ha logrado que mucha gente me escuche. A Rafael Orellano, quien también me sigue tanto en iVoox e como en YouTube, y al que mando un saludo para su mascota, Nino. A mi amiga Cristina, que se está pensando el tema del nudismo, aunque por circunstancias personales no pueda terminar de dar el paso. Y a Oscar CR80 por su opinión sobre los spas nudistas. También a Alba, que también me sugirió unos temas interesantes. Y a todos aquellos anónimos que comentáis y les dais a un me gusta y os suscribís para no perderos ningún episodio. Así la verdad es que da gusto. Hoy vamos a tratar un tema eh, que nos llama la atención a todos, los jóvenes y el nudismo. Para ello he invitado a una pareja de amigos que no llegan a la treintena y que nos conocemos. Han decidido venir, venir a hacernos una visita y contarnos sus opiniones y experiencias. Bienvenidos Orsi y Arturo. ¿A qué pasa Rubén? <ríe> Muy buenas. ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal Orsi? Hola. Bueno, eh, me gustaría que os presentáis un poquito, ¿vale? Pues eh, contarnos lo que queráis, eh, de qué provincia sois, eh, a qué os dedicáis, ¿cómo lo veis? Pues a ver, somos una pareja que llevamos siete años juntos, actualmente vivimos en la provincia de Guadalajara. Eh, aquí un poco ahora estamos un poco encerrados, digamos, por el tema del COVID, que no podríamos ir allí donde quisiéramos. Eh, pero bueno, pues por aquí estamos disfrutando con la naturaleza que hay por aquí y todo eso. Y luego, pues eh, yo me dedico al a tema de la informática y yo sí, pues. Yo soy más de letras, traductor, hago traducciones principalmente. Y bueno, actualmente no estoy trabajando, pero, pero bueno, lo que me gusta y solo que se me da bien son los idiomas, porque yo soy húngara. Eh, trasladada a, a España. Uh -huh. Así que, nada, aquí estamos. Muy bien. ¿Y te, también traduces otras cosas de inglés o solamente bueno, húngaro? Entre inglés, húngaro y español, lo que sea. <risa> Oye, eh, ¿vuestro entorno social sabe a lo que os dedicáis? ¿La familia, amigos, trabajo? Eh, Sí, algunos amigos sí que saben que nos gusta que se nos vea el culete y esas cosas. <risa> eh, pero lo que es la familia no, porque mi familia especialmente es una familia de mente muy antigua. Bueno, no antigua, pero en plan son muy tradicionales y pues digamos que mm, creo que no lo aceptarían como tal. Uh -huh. Bueno, a mí sí que es verdad que mi madre lo sabe, que... El... Se lo conté este verano, pero eh, no fue como me lo esperaba. Yo la verdad es que la veía un poquito más, más abierta, bueno, abierta, que acepta más estas cosas y, y se lo conté. Y la verdad es que no, no se lo tomó muy bien. Bueno, y oye, eh, contarnos cómo... ¿Cómo fue vuestra experiencia, la primera experiencia nudista? ¿Lo probasteis los dos a la vez o fue por separado? Contarnos un poquillo. Fue un poco a la vez. Fue un verano que estábamos viviendo en Madrid y hacía mucho calor. Y era entre semana y dijimos, va, pues vámonos a acercarnos al, al Pantano de San Juan, que hemos visto que hay un, una cala nudista tal. Y fuimos allí, estuvimos en la cala nudista de, del Pantano de San Juan y bueno, yo al principio sí que me... íbamos en bañador al principio porque nos daba un poco de miedo, pero luego ya nos empezamos a sentir más cómodos y ya nos lo empezamos a, a quitar y tal y bueno, pues eso fue abrir las puertas del cielo, la verdad. <risa> y tú, Orsi, ¿también lo practicaste justo en ese momento? Porque sé que a las chicas os cuesta más quitaros la parte de abajo. No, a mí me costó muchísimo más, o sea, y fuimos unas cuantas veces más hasta que yo me animé ya a quitarme la parte de arriba y la parte de, arriba, de abajo ya fue ya bastante más tarde. <risa> Oye, ¿y tenéis eh, alguna mala experiencia en este sentido o, o, o han sido todas buenas? Sí, bueno, a ver, ¿Mala? por lo general sí que hemos tenido, te diría, la mayoría buenas. Pero sí que es verdad que hubo una vez que estábamos de vacaciones en Tenerife, eh, en la playa de la Tejita, que es una playa muy chula, muy recogidita y muy bonita para, para estar allí pues, con, con la gente y tal. Tiene muy buen ambiente, pero por la tarde ya cuando, cuando el sol caía, eh, pues estuvimos haciéndonos unas fotos y tal, pues porque para nuestro Instagram y todo eso, pues para, para tener contenido y tal y, y estábamos haciendo unas fotos súper chulas con la puesta del sol que era muy bonita y de repente apareció un señor eh, con un negocio entre manos ahí. Vaya. Y entonces digamos que nos sentimos un poco mal y eso que le dijimos que se fuera le empezamos a tirar piedras incluso para que <risa> se fuera y el tío seguía ahí. Eso pues yo creo que es una mala experiencia que tuvimos que bueno al final luego nos reíamos en plan de él porque daba un poco de pena pero <risa> Porque... <risa> Pero bueno, esa fue quizás una de las peores experiencias que hemos tenido. Luego, pues no sé, siempre han sido divertidas. O sea, en el fondo es que a mí me hace gracia cualquier situación. Entonces, también nos ha pasado en, en playas de en Fuerteventura uh -huh. que estábamos en una planista ahí y... Y descubrimos lo que, lo que llamamos los caminantes. <risa> sí. Que, bueno, pues eran señores que iban por ahí de paseo y pues creo que todos sabemos lo que, lo que andaban buscando. Oye, y experiencias buenas o que así anécdotas eh, divertidas seguro que tenéis. Sí, bueno, es que a ver, para nosotros es divertido todo en realidad. <risa> No, pero eh, sí, o sea, casi ya te digo, casi todo es bueno, no hemos tenido así malas, o sea, buenas, pues pues no sé. Tampoco hay nada reseñable, porque sí, bueno, lo, lo mejor es pues que te da el solete en el culete <risa> prácticamente y, y sentir el viento entre tus partes, eso no está apagado y eso pues quizás sea la mejor experiencia, eso lo mejor de todo es que siempre entonces no puedes decir, pues tengo una que es es la leche, no, porque todas son la caña y todas mueren un huevo ¿Y vuestros lugares nudistas favoritos? Canarias sobre todo o sea, en Canarias eh, solemos ir cada año en febrero además, en temporada baja o que se está muy tranquilo pero sí, principalmente eso, o sea, este año no hemos podido ir por el COVID, que claro, no se puede ir pero si sí, luego así fuera de, de España que, que también hemos estado y eso, pues eh, uno de los sitios que más nos ha gustado ha sido Croacia que son playas, bueno, es que tampoco las consideraría playas porque son rocas ahí que estás en el mar, pero son muy chulo, muy muy muy chulo y además Croacia tiene muy buena tradición naturista. Ah mira, no lo sabía yo Sí, sí, sí Vienen gente de todos lados ¿Y qué lugares os quedaría así por visitar? Que lo tenéis ahí en la cabeza, en Asuntos Pendientes. Pues en realidad pocos. O sea, ya os habéis movido bastante. Sí, claro, porque a ver, también hemos estado viviendo en Hungría, entonces por allí, desde allí nos hemos podido mover a muchos sitios. Uh -huh. Entonces, así sitios que digamos, bueno, tenemos que ir aquí. Quizás en las Islas Baleares, que también sí. está muy no, chulo. No sí, Menorca es uno de mis, mis sitios pendientes también. Bueno, y no todo es nudismo. Eh, ¿Qué otras aficiones tenéis? Venga, Orsi, anímate, tu primera. <risa> eh, bueno, aficiones. Ahora lo que se me deja practicar es jardinería dentro de casa, básicamente. Estoy, estoy criando mis plantitas de tomate y, y especias, sobre todo. Uh -huh. eh, y bueno, cuando me dejan salir sí que me gusta bailar. Ah, y, mira. y bueno, una cosa nueva a lo que me apunta ahora son las telas aéreas. Es un poco más de tipo acrobacia y Julio. Claro, que son, son las cosas que más, más me gustan. No está mal, no está mal. Interesante. <risa> ¿Y tú, Arturo? Yo toco en un grupo de música, toco el bajo en el grupo, aunque bueno, se me da... Toco cualquier cosa en realidad, cualquier instrumento que me echen, me apunto a ello. Y, y luego el tema de los coches, sobre todo. Eh, me gustan todo tipo de coches y practico pues como deporte el karting. Mira. Pues luego, suelo ir a carreras y eso. Y, y pues, eso es, digamos, en lo que en lo que empleo mi tiempo. Música y coches. <risa> Vamos a ir ahora al tema principal, ¿vale? Lo que es son la, los jóvenes y el nudismo. Eh, que por desgracia no hay mucho hoy en día, o por lo menos no se ve tanto. Y, y yo creo que también está muy, muy relacionado con la, con la educación. ¿Vuestros padres eh, os han hablado alguna vez del nudismo eh, o en general del desnudo? Eh, ¿Qué tipo de, de educación habéis tenido en este aspecto? En realidad, nada, o sea, no, no. se ha hablado nada de eso no. en ningún momento. O sea, no, no se ha llevado vamos, este tema ni, ni por asomo. Nada, no. ningún tipo. A ver, yo cuando era joven, o que todavía me acuerdo, eh, mi generación eh, tampoco hablaba del desnudo eh, ¿entre los jóvenes habláis de ello o, o, o tampoco? Sí, la verdad sí siempre soltamos así alguna pullita y tal de, eh, ah pues yo no utilizo bañador, cosas así, pero nunca se habla, o sea yo con mis amigos salvo con algunos, nunca he hablado en serio del nudismo y, y con esos con los que he hablado, que pues, con los que he visto, digamos, que he aceptado, luego pues, nos hemos llevado la sorpresa de que les ha molado también practicarlo, que lo han practicado con nosotros y tal, y les ha molado. Entonces eh, sí que es verdad que hay muchos, muchísimos que yo te diría que aunque yo les contase no lo aceptarían, pero hay otros muchísimos que sí que lo aceptarían. O sea, digamos que, que entre la juventud es un tema tabú y no, o sea, es... Depende sí, de claro, depende mucho de... Sí. Porque tú, Orsi, eh, también entre las mujeres jóvenes, esto es así, como dice también Arturo. Pues yo la verdad no tengo ninguna amiga a quien yo creo que pueda contarle eso y, y luego le parezca bien o, o que se animase, la verdad bueno, no. Es igual. Yo creo que no. Uh -huh. claro, ya sé si lo hemos contado y... Ya, bueno, se lo contamos, pero lo porque es una chica así que tiene mucho mundo y tiene la mente muy abierta, pero de ahí que, bueno, aceptarlo acepta, que bueno, tú haces eso, pero ella, por ejemplo, no se animaría. No, ya, claro, a ver, estamos hablando de si, si se aceptan en lo, entre los jóvenes. No, si lo a ver, tienes que encontrar una persona que, que acepte muchas cosas, ¿no? que sea un, más tolerante con todo. Sí. Si hay, no todo el mundo es así. Uh -huh. Se puede decir que la juventud, a ver, tiene las hormonas por las nubes, ¿no? Eso es un, un tópico que se dice, que la libido está muy alta y esas cosas. Eh, creo que se le da una imagen en este aspecto bastante limitada, ¿no? A lo que es, y negativa a la, juve, a la juventud. Eh, yo he sido joven, vuelvo a decir, y, y bueno, pues eh, yo, yo he sabido respetar a las personas por mucho que me gustase. Eh. Aunque no estoy muy de acuerdo en generalizar, ¿vale? Pero por lo menos es mi experiencia. Eh, ¿Qué tipo de ambiente se respira entre los jóvenes en este aspecto? ¿Hay mayormente, se, se nota un respeto o hay un baboseo constante? Hay respeto. O sea, no hay baboseo. Es, mmm, la gente con la que hemos hablado de ello realmente han respetado nuestra opinión. Muchos se han interesado, pero pero en baboseo nunca, o sea como mucho si no comparten esa afición contigo pues pasan del tema, pero no nunca han sido en plan de uy le vas viendo las tetas ahí a la gente y el, los penes y esas cosas no no no o sea es en plan vale <risa> sin más o sea lo, lo respeto pero no lo comparto y si lo comparto pues oye adelante ¿Y tú, Orsi, te has sentido en, ese, en algún momento molesta en este aspecto o, o lo llevas bien y no hay ningún problema? No, la verdad es que todo bien. Eso también yo es un poco la, el mensaje que, que me gustaría hacerles llegar, que, que realmente son situaciones en las que por lo general estás muy cómodo. Por crear un poco de debate y probablemente donde no estemos todos de acuerdo. Eh, pienso que un grupo de personas eh, puede ser un buen sitio vale, para empezar una relación de pareja, ¿vale? si ambos están conformes, eh, siempre que se cumplan unas reglas de pues una correcta seducción, vamos a decir. Al menos para mí, vale. esto esto es mejor que ligar a una discoteca. Vamos a imaginarnos que estáis todos solteros, sin compromiso. Os lanzo una pregunta. Un grupo nudista de jóvenes podría ser un buen sitio para ligar como cualquier otro? Sí, sí. Sobre todo porque digamos que ya tienes una afición en, en común. común con esas personas. Uh -huh. o sea, es incluso mejor o sea, que sitio una que una discoteca. Claro, porque ahí se puede dar el caso que os viáis en una noche, pero luego no tenéis nada que nada que ver. Pero si ya vais a un grupo nudista, pues ya algo seguro que compartís. Uh -huh. Es como, yo que sé, si a ti te gusta comer hamburguesas, eh, y igual conoces al amor de tu vida en un McDonald's. Pues oye... Uh -huh. Correcto, me parece bien. No, no, no creáis que todo el mundo está de acuerdo con, con esta opinión. ¿eh? Mm, no. Paso a otra pregunta. Parece que a partir de los 12 años, por lo menos por la experiencia que estoy empezando a tener con mi hija, eh, es cuando se empieza ya a desarrollar físicamente y, y bueno, pues vienen las vergüenzas y, y, y, y, y se vuelven otra vez a vestir en, en la playa, ¿vale? Se puede decir que llegas a una edad, me lo voy a inventar por completo, eh, a los 25. ¿vale? Los jóvenes se ven eh, más maduros para poder superar ese miedo de la aceptación y la crítica, ¿no? que es, yo creo que son las razones por las que eh, la gente joven deja de, de hacer nudismo. Y por lo tanto se vuelven otra vez a plantear. ¿Vosotros creéis que esto es así? Eh, no, yo no comparto esa opinión. A ver, sí que es verdad que a partir de cuando empiezas con la pubertad y todo eso, pues tu cuerpo sufre cambios y no aceptas tu cuerpo. Bueno, a ver, en mi caso no fue así en realidad, yo creo que eso por sí, seguramente puedo decir más, porque el cuerpo de las chicas cambia bastante más. Pero yo, por ejemplo, desde mi experiencia, eh, realmente veo que es a partir de esa edad, porque digamos que a partir de esa edad, de los 25, 24, 23 o así, eh, digamos que ya empiezas a ser más autónomo, ya empiezas a hacer lo que tú más quieres, entonces... Ya digamos que no requieres de ir con tus padres a una playa nudista, entonces si tú quieres ir, vas tú y punto. Sí que es verdad, pues eso, que en el mundo, en las chicas con los cambios de los cuerpos que tienen y tal, pues igual sí que les da un poco más de vergüenza y no sé. Bueno, de eso tampoco sé hablar mucho porque a mí cuando me pasó todo eso, pues aún ni me planteaba lo que es el, el nudismo ni, ni nada, así que tampoco... Uh -huh. <risa> no, no tengo mucha experiencia. Sí, que tampoco hemos dicho que, que se hable mucho esto en, en, entre los jóvenes, por así decirlo. Vale, ¿qué podríamos hacer? Y lo digo a nivel genérico, ¿vale? Eh, para fomentar el nudismo eh, entre los jóvenes. Pues no sé. Buena pregunta, ¿no? O sea, ¿creéis que, por ejemplo, las, aso las asociaciones tendrían que involucrarse más? No. O sea, es que yo, yo por lo que veo las asociaciones en España son una mierda, así hablando mal y pronto. Va. Yo creo que también es por desconocimiento. O... No, no, no, no, no es por desconocimiento porque las hemos mirado muchas veces, sí. hemos intentado apuntarnos y tal, pero es que el valor que te da una asociación realmente no, no tiene nada. O sea, un val el, el valor que te aporta una asociación, eh, digamos que lo que pagas de cuota al año y tal... Versus lo que obtienes a cambio no, no renta para nada. Yo creo que un poco más para fomentar el nudismo entre los jóvenes pues tendría que ser eh, tirar más de redes sociales, más de todo eso. De ahí, y hacer actividades que realmente a los jóvenes les guste más. Pues, pues yo qué sé, es que... No sé, también te diría fiesta al desnudo, pero es que... No sé si sería recomendable estar un grupo de igual 100 personas borrachos eh, bebiendo cubatas en un sitio y porque es que eso lo ve hasta peligroso, porque se te cae un vaso al suelo, te cortas. O sea, sí. es, es el problema, a los jóvenes les gusta la fiesta y salir y todo eso. Entonces, digamos que el nudismo no es compatible con la fiesta al 100%. O sea, no digo que no puedas tener una fiesta desnuda, porque se puede tener. Uh -huh. Y, y la verdad te lo pasas de puta madre, pero pero digamos que las fiestas al uso como tal de eh, un mega pedo del copón y acabar a las 12 del mediodía al día siguiente, digamos que yendo en pelotas, no es lo mejor. ya yeah. Entonces, claro, es, digamos que lo que más le gusta a los jóvenes, que es salir y emborracharse pues no es del todo compatible con el nudismo. O sea, el nudismo es un poco más, yo desde mi punto de vista lo veo como eh, sentirte en paz con la naturaleza. Entonces, igual esa tranquilidad a la gente joven no les gusta del todo. Teníais que veniros un día a una de estas fiestas que hacemos en nuestro grupillo, pero bueno, eso ya, ya os lo contaré. Creo... <risa> Yo para mí creo que es el, el contexto es bastante importante eh, y, me, y me explico. No es lo mismo estar en una casa de amigos eh, que, en el que están todos vestidos y que de repente aparezca alguien por ahí desnudo, vale, eh, lo cual está fuera de contexto y a todo el mundo sorprendería que cuando vamos a una playa nudista y vemos a la gente desnuda. No, no es lo mismo. En ese sentido me refiero eh, con el contexto. Mm, pienso que a lo mejor podría venir de aquí algún tipo de solución en este aspecto. Es decir, eh, si los grupos de, de nudistas, asociaciones, promovieran iniciativas en este aspecto donde se cree un contexto adecuado y seguro, eh, e invitaran a los jóvenes sin la dichosa cuota, que yo sé que, que en un principio puede ser pesado, sobre todo porque los jóvenes no tienen un... Un, un salario eh, a, a lo mejor más estable, eh, creo que podría animar a participar a, a más gente. Obviamente no hablo del día de bañador opcional. vale Porque si algo reclaman los nudistas, sobre todo los que comienzan, es precisamente cierta privacidad. ¿no? Y, y los jóvenes, pues además, eh, que, que es normal, tienen la inquietud de que sean fotografiados o filmados y que se divulgan por internet. O sea, no, por lo tanto, no hablo del día de, del bañador. Digo de contextos en los que se promueva el nudismo y que además de ser gratuito, pues vosotros os vierais más, más, eh, más seguros. No sé cómo veis esta opción. Sí, a ver, lo que tiene que promover un poco es el networking entre entre la gente joven porque nos, a ver, nosotros por ejemplo eso, nos, nos abrimos un instagram y empezamos a movernos y tal y, y la verdad conocimos muchísima gente joven a través de instagram que probablemente en cualquier asociación no habríamos conocido uh -huh. porque porque eso porque principalmente porque no están asociados entonces yo creo que tienen que, que trabajar un poco más pues lo que decía antes redes sociales hacer un poco de como mucho punto de contacto de pues ah pues mira yo conozco a esta gente que tal de tal edad no sé qué tal pues pues es igual sí eh, entonces por ejemplo no sé yo sí que es soy consciente de que en cataluña y eso sí que se mueve mucho dentro de la asociación de cataluña uh -huh. que hay una sección del de jóvenes que está bastante activa en madrid se intenta hacer una igual Hace tiempo, pero eso está muertísimo. O sea, hay una página en Facebook y tal, pero está muertísimo. O sea, de eso no. Pero en Cataluña sí que es verdad que, que hay bastante gente. Pues habrá que invitarlos al podcast y que nos cuenten un poco cuál es la fórmula, yo creo. Pues eh... te la digo yo. O sea, básicamente eh, también es que favorece que en Cataluña hay playa en casi todos los lados, pero básicamente, quedadas. O sea, quedadas exclusivamente de jóvenes. Uh -huh quedan entre ellos, hablan entre ellos y, y quedan y van por ahí y ya está, o sea, esa es la clave O sea, esa es la clave es eh, movilizarlos y, y hacerles networking y todo eso, porque es que, pf, es que si no es casi imposible conocer a gente joven claro, sí, sí, sí creo que el pro promocionar todo el tema de redes sociales y vamos eh, incluso aplicaciones, yo en algún momento dado pienso que una aplicación también sería bastante constructiva, pero bueno eh, habéis hablado de Instagram decir vuestro Instagram pues bueno, nuestro Instagram ahora mismo eh, está cerrado porque bueno, Instagram sigue teniendo bastante censura y, uh -huh. y, y nos lo han cerrado a pesar de que nosotros, nuestras imágenes en ningún momento han sido explícitas ni nada de eso pero nuestro Instagram era, se llamaba Nude adventures. Eh, bueno, lo puedes poner en en el pod, es... uh -huh. Barra baja new barra baja adventure, eh, pero como te digo, nos lo han cerrado hará cosa de dos semanas o así Entonces uh -huh. estamos eh, viendo para montarnos de nuevo uno que va a ser igual, pero con un 2.0 al final, básicamente. Y, y intentaremos que se no nos lo cierren. Porque ya te digo, a pesar de que nosotros en ningún momento, o sea, no, lo que nos gustaba, porque nos gusta mucho la fotografía, o sí. Me hace de modelo y yo del fotógrafo. Bueno, tú también sales en las fotos. Sí, bueno, la verdad es que sí salimos. Digamos que un poco la estrategia que seguíamos a la hora de subir las fotos era más bien, venga, hoy he subido una tuya, mañana subes una mía y luego, y luego una de los dos juntos. Entonces nuestra dinámica era un poco esa. Pero, pero bueno, pues parece ser que a Instagram no le molaba a pesar de que lo que hacíamos era más bien buscar un poco la foto artística, no tanto el que me veas el culo, uh -huh. pero a Instagram no lo he sabido interpretar eso. ¿Creéis que las medidas de Instagram son exageradas o que sencillamente no hay una forma clara y segura de controlar la pornografía en las redes, sobre todo para que no le lleguen a los menores? ¿Cómo veis esto? ¿Tenéis alguna solución o proponéis alguna solución? Sí, a ver, el problema de Instagram lo que pasa es que lo tiene muy automatizado todo. Entonces, yo creo que deben de tener ciertos algoritmos que detectan ciertas cosas en las imágenes y entonces lo clasifican como, como inapropiado. Entonces, yo lo que haría sería un poco más que dediquen más tiempo a la investigación de cómo es la cuenta, porque es que. Pues es que es eso, nosotros veíamos algunas cuentas que veías claramente que lo que buscaban era un poco. Eh, la excitación de las personas, siempre acababan poniendo su OnlyFans para que, para que entren ahí a, a pagarles suscripciones, por verles cosas ya más gordas. Mm. Sí, que, sí que había muchas cuentas que veíamos que se excedían, que no, no censuraban, que lo que buscaban era otro, otra, otro objetivo y, y la nuestra, que lo que buscábamos realmente era... Mira, nos gusta hacer este tipo de fotos, nos gusta enseñarlas porque son, la verdad, muy bonitas, no porque las haga yo, pero <ríe> son espectaculares uh -huh. y, y van y nos lo cierran, ¿sabes? No sé. Uh -huh. Creo que tendrían que meter un poco más de mano humana ahí, no tanto algoritmo. Sí, desde sí, luego. Y... ¿Os gustaría formar un grupo de amigos jóvenes con los que poder compartir el nudismo? Porque entiendo que, más o menos por lo que me decís, no, no, no lo tenéis, ¿no? No. A ver, conocemos gente, pero muy poca. Sobre todo porque es que por aquí, por la zona centro, pues está más complicado. Pero sí, a ver, conocemos a alguna pareja. Lo que pasa es que, que así a nivel... Ahora con el COVID pues no hemos podido quedar... Y, y bueno, alguna, conocemos una chica también, lo que pasa es que vive en Colombia, entonces no tampoco hemos podido quedar con ella recientemente porque está allí, eh, que también le gustaría y tal, también es de nuestra edad. Y no sé, a ver si, sí, sí que es verdad que es complicado y sí que nos gustaría tener gente de confianza, lo que pasa que, que es difícil. Porque pues, luego hay gente que sí, que te dice que sí, que está interesada y tal, no sé qué, pero luego tiene otros objetivos. Entonces tampoco es difícil encontrar, o sea, es fácil encontrar, formar un grupo, pero es difícil que ese grupo sea de confianza. ¿Qué recomendaríais a, a los jóvenes eh, que están pensando en iniciarse en este tema del nudismo? Que dejen de posturear y que lo hagan de verdad, o sea, que se dejen de tonterías, o sea, es que... El principal problema que veo a la gente ahora es que le gusta mucho aparentar y no hacer lo que ellos realmente quieren. Y hay mucha gente que estoy 100% seguro que le encantaría hacer el nudismo, pero no lo hacen por el que dirán. ¿Dónde les recomendáis empezar a hacerlo? Pues yo qué sé, en cualquier lado. En cualquier... A ver, sí que es verdad que es mejor en un sitio tranquilo. Uh -huh. Más que nada por las miradas. Al principio, si no estás acostumbrado, pues es normal que todo el mundo te mire. Uh -huh. Pero eso, si estás en un sitio recogidito donde igual hay tres o cuatro personas más, pues es más fácil. O todo lo contrario, ¿no? Por lo que decía yo del contexto. O sea, si vas a una playa nudista donde está todo el mundo desnudo, a lo mejor también es más fácil. Sí, pero es que aunque haya mucha gente te miran igual. Te cuesta más al principio. Uh -huh. Eh, yo sí que lo he vivido, que sí que es verdad que cuando llegamos, llegamos a, a una playa que está casi desierta porque no hay nadie o está muy lejos, me siento más cómoda al principio. Pero luego ya cuando te acostumbras pues te da igual la gente. Entonces yo creo que para empezar primero, para sentirte bien tú pues con la naturaleza, que estar desnuda en la naturaleza, pues es mejor, yo creo, en mi opinión, eh, que es mejor estar, estar solos o con muy poca gente. Esa, esa gente que esté un poquito más alejada, que no estéis ahí amontonados tú. Pues sí. Yo, sinceramente, también empecé más con el naturismo que con el nudismo. Es decir, a, a practicarlo en playas con, con mi mujer, con Gema. Y, y la verdad es que eso ayuda bastante. Y empezamos también, como bien decís vosotros, en sitios más bien solitarios, en los que no se nos veía. A partir de que empezamos a sentirnos además más cómodos, es cuando ya empezamos a buscar eh, playas eh, nudistas y donde ya empezamos un poco a, a practicarlo más en libertad. Así que sí, me parece, me parece buena recomendación. Eh, a lo mejor para despedirnos, eh, ¿tenéis alguna frase o cita que os haya marcado? Venga, a ver si cada uno podéis sacar alguna. Yo tengo una frase. <risas> Libres domingos y domingas. <risas> <risa> ¿Y tú, Orsi? Yo, la verdad, no, no tengo ninguna, No sé mucho de frases, la verdad. Bueno, está bien, así. Para mí me se ha quedado corta la entrevista, pero vamos a ver la gente cómo, cómo reacciona. Y si quieren que, que la hagamos un poquito más larga, pues que nos lo comenten perfectamente y, y así lo hacemos. Así que os doy las gracias por participar, por el tiempo que me habéis dedicado y yo creo que habéis dado una impresión muy positiva, ¿vale? Eh, demostrando, primero, que no sois bichos raros y, y, segundo, porque se nota que vivís el desnudo con, con naturalidad y de una forma sana. ¿Os gustaría despediros de la audiencia? Hasta luego, chavales. <risa> que os vaya bien. <risa> Bueno, pues nada. Eh, espero volver a contar con vosotros en próximos episodios si es que os ha gustado y habéis, os habéis sentido cómodos. Antes de despedirme, comentaros que he ampliado las plataformas donde podéis encontrarme, como siempre, en iVoox y en YouTube. Y ahora también en Spotify, iTunes, Google Podcasts y TuneIn. Si queréis poneros en contacto conmigo para proponerme algún tema o si queréis incluso participar... Podéis hacerlo a través de mi blog naturalmentepod.wordpress.com o también me podéis escribir por Twitter a NaturalmentePod, todo junto y sin espacios. Recordar que el fin de semana del 17 y 18 de abril participaré en el evento online anual de podcasters llamado Maratón Pod. En concreto, yo participaré el sábado a las 2 de la tarde, en directo. Podréis seguirme a través de su página eh, web, o a través de YouTube, en su canal. En este evento participarán aproximadamente unos 26 podcasters. Tendremos 50 minutos en directo para hablar de nuestros temas favoritos. Si os gusta el cine, la música, las series, la tecnología, viajes, enigmas, ciencia, humor e incluso sexo, os recomiendo que no lo perdáis. He pensado llevar el tema de la desmitificación del nudismo. ¿Creéis que alguien podría acompañarme en este evento? Pues animaros y escribidme. Por otro lado, me estoy dando cuenta de la importancia que tienen los grupos nudistas asociados. Creo que es conveniente que los conozcamos mejor, que mostremos a las personas que hay detrás de estas asociaciones y ver que son mucho más accesibles de lo que creemos. Por eso me he decidido proponerme un reto, a entrevistar a todas las asociaciones de España, si es que quieren, claro. Por lo tanto, les invito a que se pongan en contacto conmigo porque si no, desde luego, voy a terminar intentando yo ponerme en contacto con ellos. Ojo que no sois pocas y mi tiempo es muy limitado, así que por favor que ninguna se sienta excluida si no la traigo antes, ¿vale? pero tarde o temprano sí que me gustaría traer a todas. Sin más, me despido de vosotros. Os espero naturalmente en mi próxima locución. Hasta pronto.